Ahora sí, buenas, ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? A ver... Sí... Ahí va, está todo andando bien. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Ah. Hoy empezamos un poco más temprano eh, Porque tengo visitas en casa, está mi hermana de visita, así que... Quiero pasar un rato con ella porque se va a la noche Así que nada, hoy va a ser temprano Probablemente después continuamos con el horario habitual Bueno A ver, tenemos un par de anuncios hoy A ver Bueno, vamos a aprovechar a contarles los anuncios del día de la fecha Que no son muchos eh, Estamos haciendo una colaboración con Akataka Ya vieron el primero de nuestros videos, que si es que lo vieron, el de Steven Universe, el juego de rol, está re bueno el sistema Y... Um, eh, la verdad, me sorprendió el manual Está muy bien hecho, siento que, que reflejó mucho de las cosas que tiene el dibujito Como que... Podés... Eh, tenés, podés hacer personajes muy muy diferentes entre, todo el, entre toda la mesa y... Y hacer una, una batalla de gemas copadas Uh, tu, tu, tu, tu. Así que ese es el primero de, Además vamos a empezar la serie de Juegos de Roba en Dibujitos Ese fue el primero Tenemos varios más preparados Por el... Eh, durante esta serie Todavía no sabemos cuántos Pero ahí sí que hay varios Hay muchos que ya tengo ganas de, de, de hacerlos Que son geniales Son geniales ¿Qué más? La otra... Vamos a, hacer, vamos a hacer otra colaboración con otra tienda que se llama... No quiero decir mal el nombre, así que lo vamos a buscar ya mismo. Para no confundirme. Segundito. Ahora sí, set juegos de rol. Beth. Es una tienda eh, que tiene tienda online, si no me equivoco está... y sí, acá está Muy buena la tienda, tiene un montón de, de cosas Y vamos a hacer un sorteo dentro de poco con ellos Todavía no, no hay nada preparado, pero dentro de poco vamos a sortear las bases para... Eh, unas cositas que tiene que estar re buena lo que hacen Mañana tenemos a Nurem Sospecho que ya resolvimos, para cualquiera que haya estado el jueves anterior, tuvimos problemas técnicos eh, Creería que ya lo resolvimos Ya sé que esto lo dije antes Pero bueno, nunca se sabe eh, Esta vez tomamos acciones bien Fuertes contra los problemas técnicos Y, y creo, creo que ya lo solucionaron, por lo menos el stream que tuvimos Del podcast, que estuvo a no tuvimos ningún problema Y eh, ese tampoco Así que, con suerte eh, Mañana vamos a poder jugar tranquilos Y este viernes también vamos a tener eh, jardín de los presentes, con los chicos cuando vampiros Va a estar buenísimo Ahí está Ahora sí, esos fueron los anuncios, no hay nada más Ah, quiero obviamente agradecer al Mago 3D por las miniaturas de Anune que están buenísimas Ahora mismo la mía la tiene Luciana, pero mañana las vamos a mostrar en cámara Y... creo que eso es todo, ¿sí? Eso es todo A ver... Bien, para cualquiera que haya llegado acá por primera vez y no sepa más o menos cómo va esto La idea es que me hagan preguntas sobre el juegos de rol y yo las voy respondiendo a medida que me van apareciendo pregunten lo que quieran voy a tratar de hacer lo mejor posible mientras tanto hasta que haya preguntas podemos eh, charlar algunas cosas eh, tu, tu, tu, tu. bueno, fue el cumpleaños de la taberna Estuvo buenísimo, súper estresante para nosotros el fin de semana Fue re largo, nos re, terminamos recansados. Pero finalmente pudimos mandarle los premios a casi todas las personas eh, hay, una sola, hay un solo premio que no pudimos enviar Que es el barco era un, Si no lo vieron es un barco de, de madera Que tiene tres niveles Tiene la parte de arriba donde está el timón La cubierta principal y la de abajo eh, En forma de tablero Y que tiene, viene con dos botecitos Excelente está el barco y no lo pudimos mandar porque es tipo muy muy grande así que está todo envuelto en, en, en papel de burbuja y me correo y les dije ¿cómo hacemos? y bueno me estuvieron explicando así que tengo que volver a ir envolverlo en otra cosa y después mandarlo pero el resto de las cosas ya fueron enviadas están en camino así que espero fotos cuando cuando lleguen a sus dueños de hecho les tengo que decir que me manden, que me manden fotos y ¿qué más? Eh, tu, tu, tu, tu. A ver, ¿qué más tengo? Había algo que de... quería contarles <risa> Ah, claro, es de Adria. Es la novia de Aria. Uy. No escucharon bien Me Había puesto sin querer un video Al palo eh, No sé si pudieron verla Escuchar o ver nuestros podcast eh, El último podcast con... Smog de Morras y Dragones y Dungeon Gangster o María de Roll at Livitum. Estuvo re bueno charlar con ellas, muy copado. Eh, salieron cosas interesantes sobre. Sobre hacer más accesibles los juegos de rol a la, la comunidad en general. Y eso me encantó, me encantó. Estuvo muy linda la charla. Eh, fue, fue realmente un placer tenerlas. Y. De hecho, cuando. Todavía no. no. A ver cómo era Hace como dos meses yo había decidido Bueno, quiero que el próximo tema sea este que Tipo, los conservadores en el rol Y eh, no sabíamos a quién invitar Y estábamos charlando de, de... De... cómo, digamos Hacerlo, quién viene Y Bachi fue la que la que dijo Tenemos que invitar a Smog y a María Y ella se encargó de hacer los contactos ella hizo todo Una, una genia eh, Así que bien A ver, ¿qué más? Bueno, si tiene preguntas, háganlas. Imagino que... A ver, ahí pego una pregunta, ahí voy, eh. Tengo que ponerme el celular ahí, así yo también lo leo de acá. Bueno, pregunta rueda de disco de Aria ¿Alguien sabe cuál es la razón por la, la. razón de que la capa de protección y el anillo de protección tienen el mismo efecto, pero el primero es poco común y el segundo es raro. <ríe> eh. Ey, nota, gracias. Y esto es.. A ver, vamos a leer las dos rápidamente. Bien. <risa> vamos a averiguar por qué. Probablemente sea una cuestión de diseño del juego. Eh, sí, los dos dan el mismo efecto, pero eh, el anillo es un poco más... O sea, al hacer el anillo eh, te ocupa menos espacio, pesa menos... Eh... Los anillos mágicos tienden a ser eh, siempre considerados más mágicos que todo en general no, no creo que haya otra razón, más allá del lugar que ocupa en, en la mano y... Eh, y sí, nada, no, no, no le veo nada más Debe ser una cuestión de diseño, de pura, pura mecánica de juego Porque la capa encima es un objeto maravilloso y el anillo es un anillo, nada más eh, y esto probablemente se encuentra en muchos otros otros objetos con efectos similares Mientras... Eh, si, si en un anillo tenés... Eh, no es lo mismo una varita de bolas de fuego que el collar de bolas de fuego, por ejemplo También hay, hay, hay algo muy, muy similar Bien Otra disco, gracias, Aria. ¿Podés lanzar hechizos que requieran componentes verbales abajo del agua? Eh... Esta, esta es una, una charla que, que cada tanto surge en, en, en los foros El tema de lanzar abajo del agua Creo que el problema principal es Si el hechizos requieren que te escuchen como para que haga efecto Algo que sea sonoro, por ejemplo Pero el resto de los hechizos, hasta donde sabemos, según el diseñador de D&D No afecta en nada De hecho también hay una aclaración que hizo sobre los hechizos que hacen daño eléctrico Abajo del agua. Tampoco les cambia el efecto. Siguen haciendo el mismo daño. Eh. Que lo cual entiendo. No hay que... No, eh, a menos que la criatura tenga la debilidad a la electricidad. No hay ninguna razón para agregarle más cosas. Solo por estar abajo del agua. Porque es magia. Tal vez esa sea la explicación. Eh, en el fondo... Eh, eh, es magia, ¿no? Y, y no hay mucho más. En el caso de lanzar hechizos. Sí se puede. Ahora, si te tienen que escuchar, no me acuerdo, tipo el hechizo comandar, o algo por el estilo eh, Tu objetivo te tiene que escuchar, y ahí, a menos que Lo pueda hacer, tal vez una criatura que hable abajo del agua, o pueda escuchar abajo del agua De ahí hasta que lo pueda hacer, eh, depende de todo eso Otra Si un enemigo tiene resistencia legendaria, y un mago le castea... Gracias, Gun eh, y un mago le castea con un subtle zap, spell. El enemigo puede usar la resistencia o tiene que ser consciente de que le están lanzando. Bien, dame un segundo. Vamos a ver las resistencias legendarias. A ver, acá está. Bien, es una, una buena pregunta, porque la idea de la resistencia legendaria es que se activan cuando falla la tirada. Ahora, si la, la idea de, de castear subtle Spell... La idea de acastear este eh, Settle Spell es que eh, lo lanzas sin componentes verbales o somáticos Hay como un área gris ahí donde se puede discutir eh, Si se puede aplicar o no Para eh, a, Al ser, digamos, algo tan, tan, ahí, tan difícil de decidir eh, yo caigo en la resistencia legendaria que, que la puedo resistir Porque dice, cuando falles una tirada de salvación Puedes elegir pasarla Y el hechizo ese Te va a hacer tirar una tirada de salvación Eh... Sí, yo, yo caería a eso, pero además Es tipo Resistencia legendaria Suena, suena algo poderoso Lo suficientemente poderoso como para poder decir eh... Bueno, tiene éxito, de eso se trata. Pero es debatible. Para mí es súper debatible. Adix, hola. Pues sí, iniciamos con la pregunta. Pues tengo una. ¿Qué tanto debo dejar el que el NPC de un jugador pueda evolucionar? Es decir, si es como un aliado, ¿qué tan fuerte debería dejar que sea? Esto, esto es algo que estábamos charlando con, con los chicos hace un tiempo, porque en, en mi partida sucedió que eh, yo a los NPC los clasifico. NPC. Y mucho Si, si, si arrancan como, como la básica del NPC Les cuesta mucho subir de nivel Para mí Les cuesta todavía mucho más que a los personajes Porque los personajes son los protagonistas Entonces eh, Yo no nunca haría un NPC De igual o mayor poder Que los jugadores Aliado de ellos eh, A menos que sea alguien suma, sumamente poderoso Tipo que yo, un rey O un supermago, etc eh, porque lo, lo que suele pasar es que, con, es que los jugadores... En el... <risa> gracias. Gracias, Juan. En el momento de, de pelear y tener a alguien aliado así... Eh, se pierde un poco la magia de, de los personajes. Por otro lado, lo cierto es que a veces sirve tener a alguien poderoso al lado. Hay que ir, hay que ir jugando. No, yo no lo llevaría tan a la par de los jugadores. Como que sí, que crezca, que gane... Poderes, que gane habilidades Que gane objetos incluso eh, Pero nunca llegar al extremo de los jugadores A menos que sea sumamente necesario, ¿no? Es, es algo que vos tenés que ir midiendo En las aventuras del día a día, hasta que suceda algo importante, no No es muy, muy relevante tampoco eh, También hay muchas formas de ayudar, ¿no? Tal vez un NPC, el, el, el que los ayuda no, no es súper valiente O súper genio para pelear pero sabe a quién tiene que rescatar, sabe abrir puertas y cosas por el estilo Eso sí sirve también un montón Ah, pero me gusta esa pregunta, me gusta A ver Nota ¿Qué clase de reparto de puntos de experiencia te gusta darle más a tus jugadores? Para mí el peor es el que solo el jugador que mata a la criatura se queda con la experiencia Yo, yo hago... Yo hago eh. Uy, se me fue el nombre Milestone o no intenté en algún momento del pasado eh, repartir números con la experiencia pero pero nunca nunca pude llevarlo bien nunca me gustó tenía en un momento jugué con un chico que tenía una tabla eh, tenía los nombres de los jugadores y después cosas por las cuales daba experiencia tipo Críticos, buenas tiradas, roleo, eh, criaturas que mataron Entonces él asignaba, cada vez que pasaba algo, le ponía un numerito Después al final del día sumaba a ver si se lo da a los jugadores eh, Yo no... Para mí es Malson. para mí Milson me... Me queda mucho más cómodo eh, Sí está la... Está el problema de... Qué pasa cuando, cuando hay una persona que rolea mucho más que, hace, que está mucho más presente que su personaje hace y deshace todo el tiempo ¿Qué pasa con esa persona? ¿Debería tener algún tipo de beneficio? Sí, probablemente lo tenga eh, eh, No va a ser algo de experiencia porque no lo hago, pero Va a tener beneficios De hecho, algo que escuché una vez por ahí que me gustó eh, Para estos casos, y es que Una persona que sabe rolear y que está todo el tiempo ahí jugando Y, y habla con los NPCs, e investiga y qué sé yo Los NPCs para, para estos jugadores son objetos mágicos Porque es cuestión de que les hablen darle un rato y consigan algún efecto sea cual sea y, y eso está interesante eh, así que sí yo los beneficio por otro lado no con experiencia Para mí, a mí me gusta Mileson y es muy eh, me es cómodo me es sumamente cómodo acá luciana me está haciendo una pregunta ella a ver qué dice Lu, ¿cómo podés hacer siendo DM para prestar atención a la partida y tomar notas al mismo tiempo? Esto está, esto está bueno. Muchas veces eh, las notas que tomo son eh, cuando me doy cuenta que hay algo interesante que está sucediendo o que los jugadores mismos están distraídos con algo. Es decir, yo me doy cuenta que algo les capta la atención, eso lo anoto y después sigo. Eh, lo bueno de jugar en stream, que está el video, así que cada tanto puedo volver y, y tenerlo Pero lo cierto es que no se puede tomar muchas muchas notas Son, son medio palabras sueltas, tipo cuadros sinópticos eh, enemigo, línea, uniforme verde, línea, conectado con, qué sé yo, el rastro de sangre eh, Y de, de esa es la manera en la que más o menos tomo nota porque yo tengo que estar presente en el juego En base a eso que anoté y lo que yo me acuerdo de la partida Después algo un poco más elaborado Pero no se sale mucho más de ahí eh, Mis notas como DM son <ríe> medio un desastre, son solo para mí eh, Pero andan bien A ver... Bueno, hay una pregunta más De Adix ¿Qué tan permisivo puedo ser con las acciones? Por ejemplo, supongamos que mis jugadores están en combate y un artificero para estar en su total poder necesita colocarse bien las gafas que están en su cabeza. ¿Cuenta como acción principal, acción adicional? Lo dejo que se los ponga así nomás. <risa> eh, me gusta esa, esa pregunta. Yo soy muy fan de, de lo que se llama rule of cool o la regla de, de, de que sea cool que se entiende a... Si alguien está intentando hacer algo copado no me importa las implicaciones que tengan. Entonces, eh, en ese caso, por ejemplo... Eh, uy, que fue ese ruido. Es muy común ver un anime y cuando los, los están en una pelea, probablemente haya tipo movimientos o preparaciones antes de dar el golpe. Eh, Goku, por ejemplo, cuando hace Jame Jame ha, encierra así la energía, la carga y después lo tira. Eh, cuando dicen el nombre del golpe para. Por alguna razón hubo del poder. Eh, pose, hacen una pose y después hacen el golpe final. Todas esas cosas son parte de la acción. Así que si. Si, si, el, si el artífice tiene que poner las gajas, la, Las gajas, Las gafas para. los hogares para tirar su hechizo. Que lo describa en la acción, que lo agregue a lo que está haciendo Y va a quedar buenísimo, va a quedar genial tipo, Me pongo las, los goggles, ajusto Y empiezan a brillar, las manos empiezan a electrificarse cosas por el estilo eh, Y que sea parte de la acción No todo tiene que estar atado a, a las reglas del juego Porque va a ser muy complicado después <risa> Después te van a estar preguntando cosas como eh, Desayunar es una acción bonus, es una acción estándar Eh... Sobre todo en el combate, que tiene que ser rápido. Que lo agreguen ellos, que lo agreguen en la acción eh, Que no sea todo tan, tan estructurado. rompele un poco y que se ponga los goberts, que, que active su llave francesa Por ejemplo, eh, el personaje de Luciana cuando lanza hechizos tiene una, una llave que le, le mueve unos unas rueditas para poder lanzar el hechizo y así lanza el hechizo y es parte del estilo de su personaje, usar magia así. Y eso está re bueno. Eh, lo mismo Kaiden. Kaiden se, se suele preparar mucho para lanzar los hechizos. Eh, o Kal, cuando describe los golpes. Así que sí, agreguen, agreguen, agreguenle esos detalles que van a hacer que todo sea mejor. Y, y no los interrumpan, sumamente importante. Ah, Aria, me gusta esto. De DM no tengo problema tomando nota, pero ¿qué se debe anotar como jugador? Bien. Acá, lo, el, el más estándar de, de, de las notas que yo conozco del jugador eh, son dos. Las personas que no toman ningún tipo de nota y las personas que toman toda la nota. En este caso, Bachi es la persona que toma notas de, de las aventuras. Las nuestras, en todas las la mesas que está Bachi, Bachi tiene un resumen del capítulo entero de, que jugó, escrito excelente, con todos los detalles súper importantes. Y de hecho, va pensando tipo... Eh, formas de vincular detalles Te van ocurriendo cosas en base a lo que anotó Ella anotó un montón eh, ¿Pero qué podés anotar como jugador si querés tomar notas? Para mí es muy similar Anotar cosas que a tu personaje le hayan gustado Que le hayan llamado la atención eh, Que haya eh, Por ejemplo, si hay un misterio Y tu personaje está invertido en el misterio no Quiere, quiere saber qué está pasando Y qué es lo que se va a llevar a cabo eh, sí, anotar digamos Hay tal persona muerta O hay tal desaparecido O se robaron un reloj eh, y, una, y creo que una buena idea es anotar Qué es lo que le pasa a tu personaje En este momento tipo, Estoy enojado porque fallamos el combate Porque, qué sé yo, se prendió el fuego la aldea Y no podemos salvar a nadie Y la idea es que vos con esas notas Vayas a la siguiente sesión Sabiendo cómo tu personaje estaba antes eh, esa es una, una idea genial para hacerlo También, digamos, eh, algún pensamiento íntimo del personaje que se, le, que se te haya cruzado por la cabeza ¿Qué estaba pensando cuando casi ah, lo descubren por mentir y cosas así? O, ¿de quién desconfía? Siempre, siempre anda eso Nota, 122 si un jugador tiene que sacar un 15 y saca un 14, pero la situación tal vez la amerita por cómo viene rolando el jugador que, que acierte esa tirada. ¿Le sumás el punto faltante? Bien, esto es uno de los problemas principales con el sistema de, de 20 Que suele ser así tan estructurado Y es la razón por la cual hay muchos otros sistemas en los que tenés diferentes calidades de éxito eh, Por ejemplo Vampiro o incluso Steven Universe si vos sacas un éxito en, esta, en este tipo de juegos, generalmente haces la acción, pero te pasa algo malo O, o tenés algún tipo de eh, interrupción en tu acción Si sacas dos éxitos, te pasa algo re bueno, así, así, así um, Para mí, va, va variando, yo lo, lo aplico Pero lo, lo cierto es que en el combate, es, en el combate no, en el combate es todo por números Si te sacaste un 14 y tenés que sacar un 15 para pegarle, no le pegás y, eh, pero cuando hay un roleo se puede Para mí ahí no se mide la dificultad de la tirada sino eh, qué tan aproximado puede ser el éxito Supongamos que eh, tenía la dificultad que yo más o menos pensé es 15 <risa> Grande, bueno, ahora, ahora leo La dificultad que vos querías es 15, porque está hablando con una persona que sabe de, de retórica y es una persona que es muy inteligente Bien Cuando va a intentar rolear esta persona, que viene roleando re bien y tiene un personaje súper relajado para las, los confrontamientos sociales Saca un 3 Bien, no Ahí estornuda, se tropieza, la otra persona pierde el interés y se va. Ahora, si saca un 14, probablemente estuvo convenciendo a esta persona unos minutos y algo de información va a sacar. Ahora, ¿toda? No, probablemente no. Eh, Podés darle una porción de lo que vos, lo que vos esperabas, digamos, de la que esta persona esperaba. O incluso eh, que, lo, que esta, que esta es, es, es su oponente, se dé cuenta de lo que está intentando hacer y suelte algo, pero sepa que está intentando averiguar otra cosa. Como que podés darle la, la información que vos estás buscando pero siempre con un costo y eso está re bueno de hecho es una, una regla en en perdón, en Vampiro Quinta edición que cuando vos fallas una tirada podés eh, tener éxito con un costo eso, eso que costo te lo cobran después y generalmente es algo super... Eh, eh, no, no voy a ser super malo pero es algo complicado para, para recibir sobre todo en Vampiro que que es un juego de, de intriga política muy fuerte Así que sí Yo lo dejaría Yo suelo dejarlo Pero siempre mido, digamos Qué tan cerca o lejos estuvieron de, la, de sacar la dificultad <risa> Gun Con su so ¿Cómo haces para equilibrar la mejor de la mejor forma tus combates? ¿Sos de intentar equilibrarlo al máximo? No <risa> Rara vez lo hago porque una de las cosas que pasa con, con los combates que suelo hacer es que... y sobre muchos de los combates que hice durante todo a lo largo de mi, mi historia acá jugando a rol, es que me di cuenta que los estaba preparando a todos los combates siempre de la misma manera los jugadores empiezan el combate con todos sus poderes, hechizos y habilidades y a medida que iban jugando me daba cuenta que eso no solía pasar siempre entonces cada vez que preparaba los combates los hacía desde un estándar que nunca era o rara vez era el que el que sucedía o con el que empezaba. Entonces voy probando. A veces hay en, en, mi, en mis aventuras. Hace poco hubo un capítulo donde tuvieron un combate re pesado. Y después tuvieron que seguir peleando. Y en el segundo combate se quedaron sin nada. Estaban sin hechizos, solos con los countries. Y todavía quedaba una pelea más en la sesión siguiente. Entonces... Eh... Hay, hay que incluir eso en, realmente en, en, en equilibrar combates Pensar, todos mis combates empiezan así Eso es súper importante porque después Ahí te, te, da, te da la pauta de Podría buscar la manera que empiecen de otra manera Que gasten hechizos, que gasten lo que sea de, en algún otro lado Y... Lo cierto es que no raro, eh, Intenté pensar muchas veces cómo, cómo preparar el combate, pero simplemente lo voy preparando Y suele ser letal, suele, suele ser difícil, suele ser complicado eh. Pero bueno, tienen éxito, les va bien Muchas veces fallo yo preparando los combates, digo, esto va a ser re difícil, era re fácil eh. Las cosas que sé que les cuesta es gente que huele y se hace invisible, pero bueno, ¿a quién no? <risa> eh. Y... No, nunca intento equilibrarlo al máximo no, Para nada Siempre trato, bueno, llegaron hasta acá Yo sé que acá está este enemigo Este enemigo hace eh, Va a tener estas habilidades Voy a esperar lo mejor posible eh, Además rara vez uso el 100% De la hoja de, del manual De monstruos porque A veces no me gustan, a veces las cambio cosas eh, A veces uso otra hoja de personaje al Jugar en mi caso yo juego Homebrew, entonces como que me tomo todas las libertades que quiero Y, y por ahora me viene funcionando <risa> eh, Pero me he equivocado varias veces eh, No sé exactamente cómo hago Pero le tengo que poner más dedicación a pensar eso, porque... Debería <risa> Sobre todo si hago contenido acá, ¿no? Esa es una pregunta de Bachi ¡Tutum! ¿Para cuándo los videos de las recetas basadas en D&D? ¿Ya eligió el formato? No elegí el formato, pero lo que sí pasó es que está mi hermana de visita y ella eh, sabe cocinar, mucho mejor que yo y eh, le dije, ¿podemos hacer algunas recetas de acá? Dale, y estuvieron buenísimos, primero está re bueno cocinar, es divertido, a mí me gusta mucho y además con mi hermana que es una genia y me enseñó a leer la receta de un libro y a seguirla porque es algo que no sabía hacer es muy extraño Porque está todo ordenado como vos lo necesitas Y te dan las medidas todo Solo tenés que hacer exactamente lo que te dice el libro Y después tener un poco de sentido común A la hora del tema de la sala, etc. Y eso está bueno Así que no sé Yo imagino que los videos de, del, del libro de cocinas van a ser para el año que viene Todavía tengo que decorar un poco la cocina Como para que sea un programa de cocina Pero van a salir Hicimos una, unas recetas de De los enanos unas recetas de los humanos y creo que hicimos. Creo que esas solas nomás. No sé si hicimos alguna de los medianos. La de los enanos estuvieron muy muy rica, la de los humanos también. Me faltó elfos. Me faltó, faltó la comida élfica. Y la poco común. Y los tragos. Ah, los tragos. Esos también los quiero probar. Pero van a ser en el que viene, no tengo formato, ya van a ver. Ya, ya, ya, algo vamos a resolver. adix ¿En qué punto de la crónica debería intervenir con las historias de personales de los personajes? Por ejemplo, uno de mis NPCs hizo algo contra uno de los personajes y este se lo tomo personal. Pero el NPC escapó y el personaje juró venganza. ¿En qué momento de la crónica sería recomendable jugar con eso? <risa> hay, hay muchas formas de hacerlo. A veces podés incluso... Eh, tenés que elegir cómo. Si sí, están en una misión súper importante... Eh. Eh, suele complicarse a los jugadores tomar la decisión de, bueno, voy a seguir la historia que tengo acá o voy a hacer lo que yo quiera o lo que mi personaje necesita eh, y darle esa decisión en ese momento puede, digamos, generarle complicaciones internas al personaje y eso está buenísimo porque eh, no van a saber qué hacer o van a charlar con sus compañeros sobre qué es lo que hay que hacer y tratar, incluso van a tratar de hacer algún plan para resolverlo algo lo más rápido posible y después continuar con lo más importante la otra es que Después de que pase todo eso, están en un tiempo de tranquilidad que el personaje diga quiero hacerle esto. Eh, a mí me gusta ir variando, a mí me gusta a veces. Eh, decir, bueno, tienen todo este embrollo para resolver ustedes, si es que lo quieren hacer, ¿no? Tienen todo esto. Y además, aparece esta persona. Eh, que por alguna razón está ahí. O. Darles la posibilidad esa de cuando está todo tranquilo También me gusta, uno un interesante es eh, Que se lo encuentren por ahí y que, esa, y que su enemigo haya dejado de ser su enemigo Que esa persona haya cambiado completamente Haya dicho, no puedo dedicarme más a esto, voy a plantar arroz Y voy a pensar en lo que hice O se unió a un monasterio y se dedicó a, a la vida de monje Porque su vida era un desastre y y que esté en el personaje decidir si todavía quiere continuar con ese camino o no Lo importante es, qué tan cargados están los jugadores de historia En qué momento, cuando vos más te, más te guste realmente, cuando vos más consideres eh, fíjate el sentido de urgencia que le generás cuando pasa esto y vos, Si vos le decís, este personaje va a estar todos los, en los, durante los próximos dos días en la taberna, después va a desaparecer y por ahí va a ser complicado eso, porque van a tener que tomar una decisión difícil, rápido y tal vez las cosas salgan mal o se pierdan parte importante de la misión principal Ahora, si vos le decís a ellos Esto tiene que suceder, qué sé yo, de acá a dos, tres meses Ellos lo tienen presente, porque en el futuro próximo va a pasar lo que sea la misión principal y además saben que pueden en algún momento ver cuando estén libres y decir, che, bueno, vamos a, a resolver esta rama también Así que fíjate que, para mí fíjate que están cargados, están de cosas para hacer <ríe> A mí me gusta cargarlo, cargar, cargarlo de cosas y además decirle, ah mira también está esto Y que ellos digan, Ugh. Algo que pasa es que cuando seas algo así Y ellos lo ignoran, los jugadores, el grupo dice, bueno después eh, Después lo vemos que van, hacen toda la misión principal, pero nunca se van a olvidar de ese enemigo. Y cuando termine todo, van a volver después de 17 niveles, lo van a ir a buscar y van a buscar su venganza. Eh, pero bueno. <risa> Gun. Intenté entender cómo equilibrarlo con el manual y la verdad es que no termino de entender cómo se equilibra. Y es que el problema de la, el, del equilibrio del manual es que es una cuenta. Es una cuenta de, de que vos la haces y te, supuestamente te da un, un combate balanceado Pero es fácil equivocarse con eso, no los, los valores de desafío no siempre son... representan la real complejidad de un monstruo o de un combate y a veces cuando si estás usando monstruos con Bru es mucho más difícil todavía equilibrarlo Más todavía si vos tampoco estás respetando digamos entre, respetando entre comillas eh, las líneas de objetos mágicos de los jugadores eh, Y eh, El progreso de ellos mismos Porque de que Está muy armado para que todo funcione bien Dentro de sus propios set de reglas Cuando modificaste algo Y por ejemplo la cantidad de objetos mágicos que reciben Por ahí ellos en el nivel Son ¿qué sé yo? CR4 Pero el poder real de ellos es No sé, un CR8 Porque les diste un montón de objetos mágicos entonces va a ser muy difícil eh, eh, eh, balancear un combate. Por eso hay que, tener con, hay que ir con cuidado. ¿Dónde estamos? Acá. Everard, duda. ¿Hay heridas permanentes o se curan solos? ¿Afecta la falta de un ojo o tener, o tener para, pata de palo en algo? Eh, no, según las reglas eh, oficiales de D&D. Pero hay otros suplementos donde exploran un poco esta parte de, de heridas permanentes... O, o que te falte alguna parte del cuerpo La, la, la regla de la vida de Deide es bastante aburrida Porque no es, no es un sistema de salud Es una barra de vida como un videojuego Entonces sí, te cortan un brazo Pero te bajan que yo, 8 puntos de vida Pero después te pueden curar los 8 puntos de vida Ahora, el brazo lo recuperas Y no, lo cierto es que no Entonces Eh... Tenés hechizos que sí pueden recuperar esas cosas hay, hay, hay incluso objetos mágicos que son que yo, un brazo extra eh, Para todas estas cosas, eh, el DM tiene que implementar algún sistema pequeño de reglas sobre cómo afecta el tener un ojo o que te falta un pedazo de una pierna, o un brazo, etcétera eh, O cómo afecta a... pongamos por alguna razón el personaje eh, quedó, qué sé yo Aturdido mucho tiempo por, qué sé yo, una explosión y ahora eh, escucha menos de un oído. Entonces puede. Capaz tiene desventajas en las pruebas de percepción. Eh, cuando tenga que ver con, con escuchar. Por decir algo. Eso puede ser un efecto negativo que tenga. Eh, lo mismo de, qué sé yo. Cuando estén susurrando, tal vez a él le cuesta entender lo que está pasando. Eh, pero es algo que el DM se tiene que. Tiene que buscar la manera de. Eh, también están las condiciones se, puede, se pueden usar o modificar para hacerlos Tipo, está sordo, está ciego eh, Que tienen unas pequeñas reglas mecánicas Tal vez no deberían ser tan estrictas Si, si es solo, digamos, reduc reducción perdón, que se reduzca la capacidad eh, Pero es algo que el DM tiene que resolver hay, hay algo que me pasaron hoy, a ver si lo encuentro Que está bueno ¿Cómo se llama? Es un manual Acá está. Darker Dungeons se llama. Eh, que tiene todo un sistema nuevo de heridas. Eh, de hecho, en Day Day 4th edición salió una regla muy copada que se llama eh, Sangrando. o sangrado. Que. No me acuerdo cómo iba, pero creo que cuando el, algún, alguna criatura llega a la mitad de su punto de vida de golpe o menos. Se encuentra sangrando Y eso activaba habilidades de, las, de los monstruos eso estaba re bueno eh, Una regla copada para implementar en quinta De hecho A ver Acá lo tengo Déjame leer rápidamente ¿Dónde estamos? Espera Por acá, por acá, por acá Bien eh, 128 Bien Tiene un sector de Estamos acá bueno, está la regla de sangrando eh, Heridas cuando está sangrando Heridas permanentes eh, o, o, o que duran un rato eh, Exhausto, exhausto a mí me parece una gran gran herramienta para usar súper recomendable eh, Hay una que buena que es Curar heridas, te explica más o menos lo que es eh, mágica y que te vuelvan a abrir una herida que ya tenías que debe ser terrible porque eh, cuando te, te lastimas y si se te cierra la herida esa parte queda un poco más débil y si te la vuelven a lastimar tarda mucho más en curarse me imagino así que te recomiendo que leas que cheques las reglas de Darker Dungeons voy a poner acá Darker Dungeons ese es el manual creo que está que es gratis que está creado por la comunidad Bien. Digamos, ¿dónde estamos? Acá está. Nota. ¿Qué clase de antagonistas te gustan más? A mí me gustan los antagonistas que se vuelven... Que, que son inevitablemente personales con el grupo. Que ellos saben cuando, digamos... Eh, cuando se revela que es el malo, no importa en el momento que sea, tal vez es muy temprano en la aventura y ellos ya lo tienen medido. Pero a medida que ellos se van enterando todavía más y más cosas de esta persona, el, el rechazo hacia este antagonista se vuelve todavía más grande y llega al punto en que los jugadores, digamos, o los personajes no lo quieren saber nada con esta persona, por lo que sea que haga eh, o todo el poder que tenga. Esos son los que me gustan más a mí, eh, que son inevitablemente personales. Es divertido, tener, es divertido tener antagonistas eh, simplemente malos que aparecen y son malos. Eh, sirven mucho, sirven mucho, pero los que. estos es así que, que se va generando una relación con el grupo eh, a medida que se juega la aventura, a medida que avanzan las, las, las misiones, los, los niveles, etc. Eh, me gustan muchísimo. Sobre todo si por alguna razón. ya que se, se, el odio está ahí plantado. Por alguna razón tienen que trabajar en equipo. Eso, eso, eso Si logras eso está buenísimo. Son los que más me gustan. Área. Ah, Un artífice armorer puede combinar sus guanteletes de trueno con booming blade. A ver. Vamos a leer el artífice y booming blade. Porque no me acuerdo. El artífice Guanteletes de trueno Si, sí, tenés unos guanteletes que cuentan con armas simples Y no estás sosteniendo nada Hace un de 8 de daño en el golpe Una criatura que reciba este, este, un ataque de estos Tiene desventaja en los ataques contra vos Hasta su próximo turno Bien Coming Blade Si, sí, se puede no, no hay nada que diga que, que no se pueda Porque Booming Blade dice que requiere un arma Y que ha, y hacer un ataque melee Y los guantes son un arma Y hacen un ataque melee Así que, sí, <ríe> se puede Es una buena combinación, de hecho sí. Tu ataque haría... A De 8 más desventaja en los ataques y si se mueve hace un de 8 más de daño. Si ¿sí? ¿Sí se puede, <ríe> eh, Lion, hay criaturas con en Nurem. ¿Te gusta crear tus propias criaturas? Si sí, hay un montón de criaturas con Brun un en Nurem. montón, montón. Eh, me gusta crear mis propias criaturas. Si sí, no es algo que haga, digamos, de gusto, así tipo, oh, hoy me voy a sentar a crear monstruos. Es generalmente, uy, necesito este monstruo, vamos a crearlo. Eh, es, más, es más una cuestión de necesidad que de gusto pero está bueno crearlos porque te da mucha libertad lo que más me cuesta de hecho es encontrar imágenes para los tokens hay un monstruo en particular que usamos más o menos en la mitad de la aventura eh, que yo me lo, me lo imaginé mucho y creé, el, creé la hoja y dije nunca voy a encontrar una imagen que represente a este monstruo y escribí así en google las características principales del monstruo, tipo esto, esto y esto. Y la primera imagen era el monstruo que yo me había imaginado. Dije, listo. Eh, generalmente no me suele pasar eso. O uso O uso imágenes de los libros, por ejemplo. En un momento usé una flor de cadáveres. Me encanta la flor de cadáveres, un gran monstruo. O una cuatl. Usé las, usé las imágenes de ellas. Está re bueno. Eh, pero pero sí, para mí es una cuestión de más necesidad que de gusto, pero disfruto la actividad de crear monstruitos. Y Anure me está lleno, está lleno. Eh, sí, de hecho, si reconocen alguna criatura... Eh, alguna criatura oficial, entre comillas. Probablemente yo la haya modificado de alguna manera. Para que entre en mi mundo. Para que sea... Tenga el estilo que yo quiero. Sí. A ver. Fran. Eh, Fran. Me uní a un club de juegos de rol. voy a dirigir Pandelver a un grupo de desconocidos en vida real. ¿Algún consejo? Uh, dirigir, dirigir, que bueno, presencial. Quien pudiera. Eh, bueno, ya la aventura la conoces, creo que eh, eso está tranquilo. Así que lo mejor que podés hacer es ir con una actitud copada. Ya jugaste mucho rol online, yo lo sé, y dirigiste mucho a mucho rol online. Así que anda con tu actitud copada, tratá de que todos la pasen bien. Eh, y que, y nada, disfrutarlo. Andá con pocas expectativas. Vos ocupate de pasarla bien y que tu grupo la pase bien. Eh, y nada más, de hecho, ya creo que. Eh, el resto es relación de personas. conocerlos presentarte, hablar con ellos, charlales preguntarles si ellos ya jugaron rol, si conocen algo de rol, si conocen. Mándalos a la taberna mandalos a todos los otros canales de rol también A Jolita de rol, en dialetino Hay otras páginas de, de Instagram, que siempre me olvido mencionar Está el bardo del Deide Que es Puel, acá, que cada tanto está, siempre es un amor Y hace cosas copadas de Deide eh, Así que sí, vamos bueno, llevar comida ¿sí? Siempre ayuda a llevar comida, sobre todo para empezar relaciones Así con la gente Y nada, espero que, que la pasen bien y conozca tenga, Te hagas un grupo de amigos, es genial La carola ha dormido. ¿Usas listas de loot para cuando los jugadores buscan objetos o botín? Tipo para X situación, si sacan un 20 en investigación encuentran tanto. Si sacan más de 15, tanto. ¿Sabes que sí? Uso, uso algunas. Hay una chica. Eh, que no sé si sigue haciendo, pero eh, hacía muchas listas de luteo el zombie, luteo el fantasma, luteo el pirata. Y siempre me gustaron porque eran todas cosas extrañas. Entonces. Cuando se encuentran con alguno de estos monstruos, generalmente uso esa lista para ver qué tienen. Sobre todo el oro. El oro para mí siempre es al azar. Agarro, digamos, el, el, la cantidad que yo considero necesaria, tiro y les doy esa de oro. Pero sí. Y en cuanto, si hay algún objeto que ellos les quiero que encuentren, o, eh, o porta la, el monstruo, lo que sea, el enemigo, va a estar ahí. Eh, si investigan, generalmente es para tener muchos más datos. Pero digamos también, digamos, si. Eh, rara vez escondo detalles así, digamos, que requieren investigación a menos que eh, sea parte de un misterio. Y es parte de un misterio y ellos activan investigación. Es decir, voy a re revisar el, el cadáver. Eh, más en detalle, más allá de, de, de. golpearle los bolsillos y sacarle lo que tengan en, en, en la mochila. Sí, ahí generalmente es mucho. Es más, es más que nada información sobre lo que está pasando. Pero uso esos, esas listas de loot que siempre me gustaron. Ah, ya robando preguntas de Discord. Vienen varios días de viajes para los personajes. ¿Algún consejo para que no se vuelva todo muy repetitivo? Mi idea es ir quemando varios días por sesión. Sí. Eh, si no hay ninguna razón para que... Sucede la escena, podés preguntar a los jugadores, ¿qué querés que haga tu personaje durante el viaje? ¿Van a pasar 3 o 4 días? y ¿Qué es lo que querés que haga? Que entrene, que descanse, que afile sus armas, que aprenda algún hechizo eh, y cosas por el estilo. Y, y eso se puede resolver tanto, qué sé yo, en dos sesiones como en directamente en 15 minutos. Que lo, lo que los jugadores tarden en decirte lo que pasa. No hay ninguna razón para agregar un viaje Si vos necesitas que eso pase Lo que sí, eh, si vas a hacer el salto temporal tenés que decir Cuánto tiempo pasó Y algunas cosas que cambiaron, tal vez a alguno de los personajes le creció más la barba, más el pelo, cosas por el estilo Como para agregar un par de, de detalles más en el... En el... En la descripción, etc. Es... Eh, no es realmente necesario agregar el viaje a menos que así quieras algo que me gusta hacer a mí de los viajes es eh, que suceda una situación que lleva a los jugadores a hablar. Aparezca algo, alguien hace algo, tal vez se pelea alguien más, si yo, el de la caravana de al lado se pelea con la de enfrente, entonces pasa algo ahí, entonces ellos pueden intervenir y tal vez charlar entre ellos. Pero a menos que lo necesites, no, no tiene que estar. Si vos querés que ellos lleven a cabo el rol, entonces si yo... Charlas entre sus personajes También, dales algo para charlar Hacer que suceda algo Que, que, que alguien les pregunte una cosa eh, O que Les falte alguien O les sobre alguien eh. Pero eso es algo que vos vas a tener que activar En el caso de que necesites o quieras que hable Ahora, si van a hacer un viaje qué sé yo, de un año Y durante las próximas Cuatro sesiones, lo único que va a pasar es viaje por ahí Estaría bueno acelerarlo un poco más que sean una sesión de viaje, dos sesiones de viaje Y en eso lo bajo un par de meses y que listo, salga el viaje entero eh, Tal vez incluso que suban de nivel durante ese año eh, No hace falta Si no lo necesitas, no hace falta Ahora, si, si lo querés hacer Trata de que haya alguna razón para que exista la escena ahí Porque si, sí, si no es muy repetitivo Bueno, se despierta, el viaje sigue, ¿qué haces? Desayuno Después, como Después, duermo Y así <coughs> Adix, hablando de lutear a los caídos, ¿cómo puedes lidiar con el clásico personaje que quiere lutear todo lo que se mueva? No, lo dejo. Que luteé de todo. No hay. Eh... Tal vez si algún NPC se da cuenta de esto, reacciona diciéndole algún comentario. Tipo, incluso hasta sarcástico. Eh. Algo como che, mira, voy a tirar este papel al piso lo querés agarrar, algo así. Eh, pero que lootee, no, no, no pasa nada, que, van, que, en su mayoría van a encontrar chatarra. La, el problema de, de la gente que, que, que lotea todo así es que, por lo menos la que me pasó a mí, es que todos agarraban todo lo que podían y después iban al, al herrero a vendérselo. Y el herrero en los juegos de rol es muy diferente al herrero de los juegos de PC. El herrero de los juegos de PC probablemente te compre todo o te compre hasta un máximo de dinero. En el juego de rol, si el herrero no te quiere comprar la espada basura que vos estás vendiendo, no lo hace y no te da plata. Eh, entonces, ¿qué va a hacer con toda, esa, con toda esa bolsa de espada oxidada de trago? Eh, yo no tengo drama que lo haga. Eh, eventualmente va a encontrar algo, eso sí es verdad. En algún momento le tienes que dar alguna recompensa por llevar a cabo su acción como personaje. Eh, tal vez un, un, una habilidad del personaje o algo que al personaje le interesa mucho, ¿no? Es conseguir cositas. Y bueno. Eh, no, no hay razón tampoco para, para detenerlo. Ahora. También muchas veces pasa esto de que la persona que lutea mucho y no comparte. De eso se encarga el mismo grupo. ¿no? Yo no tengo que hacer mucho, digamos. Si no comparte y al grupo no le gusta... Eh, algo le van a decir, algo van a hacer. Eh, es así de sencillo. Y muchas veces encuentran cosas que son inútiles, tipo. Eh, luteo el trago. Bueno, ¿qué tiene? Un par de huesos de pájaro. Zaparrado. Los guardo. Bueno, los guarda. Eh, el otro trago, que tiene? Un collar de huesos de pájaro. Lo guarda. Bueno, lo guarda. Después podés empezar a describir el olor que genera su bolsa por andar agarrando cualquier cosa que está en el piso. Eh, o lo pesado que se vuelve, el eso también sirve para molestar. Pero yo lo dejo, yo no tengo ningún drama. Eh, que agarren todo lo que quieran. No. No va a hacer. diferencia. Por ahí, por ahí les da a ellos una razón para. para salir de, de, de, y charlar con alguien o intentar hacer algo. Bueno, voy a, voy a celebrar que el stream viene dando perfecto. <ríe> eso seguro. Eh. Así que estoy, estoy contento por. bueno, la semana pasada se cayó en un momento muy tenso. Estaban decidiendo muchas cosas importantes los jugadores. Y ahora mañana no se va a quedar. Mañana no se va a quedar nada. <ríe> ah, eso, estoy, eso, eso estoy esperando. <risa> no, no, no. Nada, va a estar todo bien, va a estar todo bien Además tengo... Todavía tengo que preparar la aventura Tengo que hacer unas cosas para, para mañana eh, Y creo que va a salir todo bien Creo que va a salir todo bien <risa> Esta de área. Tengo un par de NPCs que, bueno Hicieron encabronar a la reina cuervo Pero no se me ocurre un castigo adecuado para ellos La... El problema de imponer castigos con personajes así súper imponentes como la, re la reina cuervo o ¿qué sé yo la dama del dolor o un dios cualquiera es que eh, hay que preguntarse realmente acá digamos ¿tengo, re tengo una razón real para ponerles un castigo y quiero que eh, quiero que sigan jugando su personaje después de esto porque por ejemplo la reina cuervo tiene ser mala <risa> La dama, el dolor tiende a ser letal. Cualquier río puede ser caprichoso, lo que sea. Entonces, eh, si va a ser si un castigo, tiene que ser algo eh, que les enseñe con quién están tratando. Pero probablemente vos no querés que dejen de jugar su personaje. <risa> y su personaje tal vez no debería andar molestando a la, a la reina cuervo. Entonces tenés que ver. Podría, podría ser, qué sé yo. Eh, que solo puedan hablar en, con... En Kenku sería imitando otras voces Algún rasgo de cuervo así en particular Tal vez algo un poco más terrible Como que... Eh, solo pueden comer comida de cuervo eh, eh, Eso no está mal Algo que dijo ahí Luciana Que está buena, que no le pongas un castigo Que le pongas una misión eh, Ahí generalmente lo, está buena la idea Lo que suele pasar es que eh, Es esto, vos... Tenés que cumplir esta misión o, si no, tal cosa, digamos Entonces, esa otra cosa también tenés que pensar eh, Tiene que ser algo lo suficiente molesto para que, el, para que el personaje la pase mal Pero que no deje de jugar, es difícil eh, Yo iría por algo así como que solo puede comer comida de cuervo Mientras todo el resto disfruta de los manjares de la, de la cocina del mundo eh, O que de repente tiene patas de cuervo en vez de sus piernas o desarrolla un pico cosas por el estilo solo para molestar y para demostrar el poder que tienen estas entidades como no te metas conmigo o te transformo la mitad izquierda de tu cuerpo es un cuervo y la mitad derecha no lo es eh, por decir algo no puede ser buena idea puede ser mala idea a ver Addicts. ahora recuerdo un problema que tengo dos jugadores, uno viene una sesión y dos sesiones no, o una sesión sí y la otra no, por otro lado otro ya no viene y no se molesta en decir por qué falta, ¿qué me recomiendas hacer? y añado que por historia ya no puedo eliminar a sus personajes bien Súper importante, es que vos te concentres en la gente que sí está en la, en la aventura ¿es molesto que falten los jugadores? sí, es súper molesto que falten los jugadores porque vos, vos organizás todo en base a que esté... Organizar una agenda de un grupo es complicada, y vos querés que todos vengan a jugar Pero concentrate en la gente que está Si vos necesitas que estén sus personajes y ellos no están Usalos vos como NPCs Hasta que no los necesites más Pero concentrate en el grupo que está Concentrate en los que están Y, ne, y si no quieren decirte por qué faltan o... No, bueno... Eh, Usa tus energías para, tal vez, conseguir a alguien más que sí te tenga la, la dedicación necesaria y listo. Tal vez ellos ya no quieren jugar rol. Es posible, hay mucha gente que deja el rol. Juega un rato y se aburre. O no es para ellos. Así que mi recomendación es que te concentres con, con tu grupo. Con esas personas que están todas las sesiones y quieren seguir adelante. Si necesitas esos NPCs realmente, que se queden. Usa los vos. Usa los vos. Si es un combate, dale la hoja de personaje a algún jugador y que lo usen ahí. Eh, tal vez, digamos, de si sí, el canto de batalla de, de, de ellos y que alguno tiene. Como para que se mantenga. Pero usalos como NPCs. Mi recomendación es que, de nuevo te concentres en el grupo en el que está Ellos son... ese grupo es que merece tu atención Toda tu atención no, no, no, te, no te quedes con las personas que nos van Y mucho menos con las personas que no te dicen por qué faltan Fran. ¿Conoces el contenido que hacía Kanekuo en YouTube? Solo Yo super idolatros al chabón No sé nada de Kanekuo Vamos a ver Kanekuo a ver si lo reconozco Dios No, no sé nada Pero se ve que hacía cosas de rol, mira Ok eh, lo, voy a, lo voy a tener en cuenta Gracias Fran, me gusta, me gusta siempre Conocer gente que hace cosas copadas Nota, ¿Qué opinas de los jugadores que les roban a otros jugadores? Hay DMs que no lo permiten yo no bueno, estoy en contra de que un jugador le robe a otro jugador Ahora, ¿es algo que puede generar conflicto? Sí También confío en que el grupo sabe que en la mesa está pasando una cosa y, y en el juego está pasando algo y afuera es otra cosa Así que, con eso en mente, confío en que todos sepamos que si hay alguien que le está robando a otro es porque está pasando algo raro, porque hay algún chanchullo ahí en el medio, porque algo terrible está sucediendo o porque el otro personaje está muy equivocado y, y está traicionando al grupo eh, Yo no tengo drama Ahora el, Lo que sí Lo que sí pasa es que A veces hay jugadores que a lo, uni, lo único que les Importa es robarle a sus compañeros eh, Tipo, no, yo quiero ser el mejor ladrón Van y le roban a su compañeros Y esa no es una razón real Para robarle a tu compañero okay. Decir que Le querés robar porque solo querés robar es Así de simple, es mucho más más elegante digamos. No, no, no, no es excusas eh, Y eso es eso es lo que los DMs Suelen intentar eh, evitar con No lo permiten No se permite PVP ni que le robe a los otros jugadores Es por esto, porque se suelen generar problemas Incluso en un lugar donde se aceptan que le roben la persona que, A la persona que le robaron Se va a sentir mal eh, Por lo menos hasta que se aclare la situación y, y lo que pasa es que Si vos le das la oportunidad a un jugador de robarle a otro A la como es, una, como es una cuestión social, tenés que darle las mismas oportunidades a todo el grupo Y por ahí no se dio cuenta en el momento que le robaron Pero más adelante tal vez se da cuenta que la persona lo tiene O que le faltó algo, algo por el estilo eh, Entonces, es difícil Pero si vos confías en el grupo, como, como lo hago yo, es más llevadero Yo sé que por ejemplo si el día de mañana el personaje de Luciana le roba al personaje de Max ellos lo van a saber llevar, ellos, ellos estoy seguro que van a saber llevar de un personaje le roba a otro Después de hecho lo van a resolver en el rol, ¿por qué me robaste? No, pero me pasaba esto Y bueno, va a generar una situación muy muy interesante de, de rol, explicando por qué robaste, por qué no robaste, por qué me hiciste esto, por qué no La carola dormida. ¿Has usado algún dragón en alguna campaña que usaba su forma humana y que los jugadores nunca supieron que era? Sí. Varias veces. <coughs> no voy a decir quién era, no voy a decir qué tipo de dragón era, pero lo he usado. Y Tengo que admitir que guardarme esos secretos no, nunca, no fue tan divertido como las veces que se descubrió que era lo que la criatura realmente... Porque es algo que es divertido para mí nomás. <risa> Eh, o interesante para mí, ese es el problema. Y, y jugarlo es algo en equipo. Y si vos lo haces y no les decís, y después de años decís, no, pero un dragón, eh, no tiene el mismo efecto de que lo sepan en la mesa. Es, es, eso es lo que me di cuenta yo. Entonces como que un poco dejé de hacerlo. Eh... Me gusta mucho más cuando los jugadores, digamos, saben o tienen la posibilidad de enterarse que... Si tienen, tuvieron la posibilidad de enterarse y no lo hicieron, bueno, ya está. Ahí quedó. Eh pero me pasó de eso como que si si él si lo que estoy haciendo solo es divertido para mí eh, siento que estoy cometiendo un error que tiene, tengo que hacer integrar al grupo en, en la diversión sobre todo como DM ¿no? <risa> Raviol Pignolo dentro de una semana voy a mastrear por primera vez algún consejo para mastrear un Tansion? sí si es. sobre todo es la primera vez primero andar relajado pasala bien tu objetivo es Aprender, ¿sí? No, no trates de, de, de, de hacer otra cosa que no sea aprender. Pasarla bien con tu grupo, tratar de que todos le pasen bien. Todo lo que te digan, tratar de aceptarlo y, y, y resolverlo de alguna manera. Pero si vos querés un dungeon, es importante que describas el ambiente del dungeon en todo momento que esté presente que ellos están en algún lugar rodeado de, de cuatro paredes, el techo de piso. ¿Cómo es? ¿Cómo son los ladrillos? ¿Qué se huele? ¿Qué se escucha? ¿Cómo se ve? Eh, trata de tener todos esos detalles en mente para que se mantenga la impresión del dungeon cada vez que hablas. No hace falta dar todos los detalles todo el tiempo. Pero sí puedes decir, digamos, caminan por el. Avanzan por el dungeon. Con. Sería algo como. Avanzan por el dungeon y sienten ese aroma a aire encerrado. O. Atraviesan el, el pasillo de suelo desnivelado, que se manchan con barro, para llegar a una puerta y ahí llegan a otra habitación. Eh, eso es importante. Y ojo con las trampas. Las trampas, sobre todo en los niveles bajos, <ríe> suelen ser complicadas. Porque eh, si el grupo es nuevo, tal vez no sabe digamos entrar en un lugar peligroso o investigar, o incluso buscar trampas y probablemente se lleven puestas todas las trampas Mi recomendación es que haya muy pocas, o ninguna incluso que los enemigos que estén en el dungeon, sobre todo si es la primera vez est estén ahí, se puedan encontrar y se puedan ver tal vez que los embosquen, pero no una trampa porque la trampa te puede diezmar el grupo así nomás porque es algo bien simple como una trampa que qué sé yo, que los tire al piso que, que se resbalen, algo así Andar relajado, tranquilo, presentar tu dungeon, pasarla bien. Eh, fíjate, después de jugar, preguntarles qué les pareció, contarles vos qué te gustó, eh, qué habitación resolvieron, Que te gustó cómo resolvieron, eh, qué, qué pasillo sucedió qué, la pelea, eh, preguntarles sobre tu interpretación de los monstruos, tu descripción y nada más. Después hay que repetirlo. <risas> la parte más difícil es seguir jugando. <coughs> Tenji Kiyori, hola, soy jugador novato Mi consulta es sobre cuando un jugador trata de manera insistente En meter su idea de juego en mi personaje insistentemente ¿Puede ser penalizado por el DM? Lo digo porque la última sesión se hizo muy desesperante Ya que como su personaje estaba trabado y no podía hacer nada Así que empezó a dar ideas de qué hacer Pero muy insistente que ha llegado al punto de ser molesto Bien Esta es una pregunta muy importante Porque es algo que suele que suele suceder, que puede pasar y es feo, porque cuando vos estás jugando y hay una persona así que trata de, de, de mover a los personajes de los demás, esa persona no está entendiendo los límites que tiene los jugadores mueven a su personaje, solo están con su personaje y actúan por él ahora cuando quieren decidir por los demás es donde hay problemas como estás haciendo vos acá el DM puede penalizarlo, pero este no es una cuestión de penalizar el juego es una cuestión de charlar sobre la actitud ¿Esto es lo que queremos que pase? No, no queremos que pase esto en la mesa venimos, venimos a charlar, tomar una gaseosa y pasarla bien Entonces Lo que tienen que hacer todos, como grupo, es parar el juego decirle al DM Mirá, esto no me está gustando Esto no creo que debería ser así ¿Podemos resolverlo de otra manera? Es, y, y después de hacerlo al jugador Sé que estás en una situación complicada, pero confía en que el resto del grupo Tal vez va a resolverlo de la mejor manera que quiera No hay ninguna razón Para intentar imponerse sobre los demás y, sobre todo Porque es tu personaje, vos vas a hacer lo que quieras, no importa que el otro esté trabado Vos vas a hacer lo mejor que puedas Porque probablemente la razón por la cual el personaje está trabado en algún lado es por culpa de él eh, Tal vez por otra razón, pero eh, la mayoría de las veces es por culpa de él Así que estas son las actitudes a las que hay que tener mucho cuidado, las conocidas banderas rojas o red flags, porque se puede, esto puede abrir paso a muchas actitudes negativas diferentes y que nadie quiere en la mesa. Como sea, mi recomendación es que hay que hablar con esa persona y charlar al respecto y decir, che, mira, eh, esto fue feo, lo que sea, no lo hagas más, se siente mal, eh, estás interrumpiendo el juego de los demás. Todos los demás queremos jugar, no solo vos eh, Si está haciendo algo off-roll Así que no está bueno jugar off-roll o que el DM haga algo al respecto Lo cierto es que la parte más difícil de, de esto es la dinámica de grupo Cómo se lleva el grupo, cómo la pasa bien, cómo la pasa mal A veces vos estás, estás en una situación rara y no sabes cómo resolverlo porque no te gusta eh, entrar en confrontamientos porque son tus amigos, no sabes cómo discutir, es muy común es súper común, no, no hay nada de qué asustarse eh, y a veces es difícil decirle a tu amigo, che, estás equivocado o me estás haciendo mal eh, tal vez la primera no salga pero eventualmente lo va a hacer, mi recomendación es que hagan con esa persona y le expliquen qué es lo que está haciendo y, y el mal que le está generando a la mesa y que confíen en que el grupo va a jugar bien en pos de Seguir adelante la aventura con su personaje. Espero que salga todo bien. <risa> sí, espero, le, espero que vuelvas a uno de los streams y nos cuentes cómo, cómo salió. Eh, pero, de nuevo, ten cuidado y pasala bien. Vos, tratás de, de, de ocuparte de tu personaje y habla con el DM. El DM va a ser la persona que va a tener que tomar cartas en el asunto porque es la persona generalmente responsable de resolver estas cosas o de iniciar el diálogo en estas cosas. <ríe> Nota 122 ¿Te parece bien poner un NPC medio malo Que es super poderoso y que los jugadores no tienen chances De ganarle y solo lo pones Para hacerlo sentir débiles? He conocido jugadores que creen que es injusto No <ríe> No lo es eh, Para nada Cuando los jugadores empiezan Con su personaje nivel 1 El mundo ya estaba ahí durante miles de años probablemente. Los dioses tuvieron guerras. Tuvieron emisarios. Hay reyes con muchos niveles. Eh, se van a encontrar NPCs con diferentes cosas de poder. Ahora. Eso sí es. Eh, si vos lo que querés hacer sentir débiles a los jugadores. Y les pones un NPC así. Y solo, solo lo demostrás en combate. Tipo que son débiles porque no me pueden ganar en combate es medio aburrido pero lo cierto es que después les vas a tener que dar a ellos la chance de ir a buscarlo y decirle, mirá pasaron dos años desde la última que nos vimos ¿qué hiciste vos? Eh, yo estuve en mi casa bueno, nosotros estuvimos entrenando y venimos a buscarte entonces tienes que hacer eso también hay otras formas de demostrar a los jugadores que entre comillas son débiles vos podés mostrarles que son que, más allá de la debilidad, de que no son aptos para que la gente los llame héroes Sí, salvaron al pueblo. Bueno, pero quemaron el molino. Y se viene la sequía. No hay nada para comer ahora. Rompieron los hilos. Eh, Qué sé yo. Secaron el lago. Eh, y todas esas son formas de mostrarle. Con un villano... Eh, es, es, es, actuaron mal. Ahora, de nuevo. Si vos vas a usar un NPC en combate para demostrarle que son débiles... Tenés que darle después la posibilidad de... Ya no lo sean Porque lo cierto es que a, a mí me pasa que me siento mal A veces cuando pasan esas cosas Que ellos están así Remetidos en el combate Y de repente Este NPC no le gana Porque es súper poderoso Y él está ahí Parado riéndose del grupo <risa> Yo me siento mal Se siente feo eh, Entonces Que sea un momento De transición Que sea Bueno Una vez Listo Pasó esto No lo vamos a hacer nunca más Tal vez después charlen de esto Entre ellos Y digan Che ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué el otro? Ahora eh, si esto sucede todo el tiempo, sí, es. Más allá de injusto, es aburrido ver. Oh, volvió el personaje superpoderoso otra vez. Vamos a no ganarle de nuevo. y Vamos a escapar otra vez. Eso sí, eso. Eso es aburrido. <ríe> eso no. Va no, no, más allá de la justicia en la justicia Si lo haces una vez, tipo, le pone Arranca a nivel 1 y se encuentra con el rey trajo que. que se ríe de ellos y. y, y se burla y los manda les manda guardos para que los persigan Está bien, una vez Después van a volver a buscar ese rey Y van a cortar la línea real eh. Pero si lo haces todo el tiempo se va a perder Se va a perder el juego yo, yo tengo NPC super poderoso todo el tiempo Que eh. ellos encuentran Va super poderoso, en comparación a ellos, ¿no? Sobre todo al principio Eh... Pero eventualmente se los van a encontrar de nuevo y ya no van a hacer lo mismo. Ahora los personajes de ellos son nivel alto, entonces se, se sienten un poco más seguros de sí mismos. Sobre todo porque pueden volver al, al primer pueblo y reírse de todos. Así que sí, para mí no va no a pasar por una cuestión de injusticia, sino cómo usas ese NPC para mantener la diversión. Adix, Uno de mis jugadores me recomendó que hiciera un recast de los jugadores. Es decir, que en la comunidad diga que tengo un personaje armado para jugar en mi crónica, ¿crees que es buena recomendación? Un recast de jugadores. ¿Es eh, eh, tipo cambiar a todos los jugadores? Decir que, en, decir que en la comunidad diga que tengo un personaje armado para jugar en mi crónica. Ah, que los personajes sean los mismos, pero cambiar a los jugadores. Suena interesante, no te lo he admitido. Suena como una, una cosa súper divertida para hacer. Eh, hay que ver cómo cada uno interpreta el personaje. Suena divertido. Si tenés gente interesante, creo que es una buena manera de aprovechar un rato. Eh, nunca lo hice yo. Generalmente la, las personas que llegan a la mesa hacen sus personajes de cero. Siempre. Eh, pero vamos, suena bien, qué sé yo. Suena como algo que puede ser potencialmente muy divertido, porque vas a conocer varias facetas del personaje. Eh, me gusta la idea. Fran, ¿te gusta el sistema Cyberpunk 2020? A mí me recopa, pero siento que es algo denso para empezar. Es difícil para empezar. A mí me gusta Cyberpunk. Hace rato que no lo leo, lo quiero leer. Quiero incluirlo en la taberna. Pero el sistema que tiene para, para los combates con armas, y sobre todo dispararse con la gente, me encanta. Me encanta el Cyberpunk. Eh, no leí el nuevo. Ese siempre lo quise leer, pero no lo conseguí. Eh, el tema es que sí, tienden a ser eh, sistemas medio viejos. Eh, no me acuerdo del 2020 Pero cuál era el viejo Bueno, el anterior <risa> eh, Pero Cyberpunk es un gran, gran juego Si con conseguís gente para jugarlo Espero que lo hagas Porque la van a pasar bien Es un mundo súper nuevo Súper extraño Tecnología Más internet Todo genial. que ¿En Day de Quinta Puedes imbuir flechas con efectos especiales? Sí De hecho está el arquero Orcano Que hace eso Eh... Después, todos los hechizos que, que, que agregan daño probablemente Te permitan eh, usar armas de arco, de, de rango, que, que, que, quiero creer, no me acuerdo ahora Pero lo cierto es que disparar flechas mágicas es algo que está realmente muy atado a la fantasía, así que Tiene que estar la posibilidad de hacerlo <risa> ¿Por qué no? Digamos? ¿Por qué no? Las flechas mágicas están Goon, ¿Alguna vez usaste una Tarasca en alguna partida? No, no que yo recuerde Tal vez de joven, pero... pero sé que nunca lo usé para pelear, si es que lo usé. Recuerdo una vez, ahora, cuando era joven que... no me acuerdo cuándo era, bueno, cuestión que... Estaba estaba ahí la el, el, el tarasca, dormía, enterrada bajo tierra y la gente sabía que estaba ahí. Eh, pero no hacía nada, estaba durmiendo. Creo que eso era todo lo que sabían de la tarasca nada más, pero no para pelear. Siento que es una pelea muy, muy extensa, muy complicada, que tenéis que tener en cuenta muchas, muchas cosas. Pero que al final del día pelearon contra una tarasca. Cada no pierdan, pero los jugadores se enfrentaron con la tarasca. Gordocorso 69. ¿Cómo mastiás una partida? en el que el grupo tenga que trabajar junto, pero que tengan objetivos totalmente opuestos. ¿Es inevitable un enfrentamiento de los jugadores como lo regularías? Si así empieza la pelea, sí, para mí es inevitable. O sea, no, una in no, no es que sea inevitable, pero en algún punto ellos van a tener que darse cuenta, digamos, que... Y bien, estamos llegando al objetivo, pero yo quiero esto, y claramente los demás no lo quieren, o quieren otra cosa. ¿Va a ser más o menos una carrera? O alguna situación de... Ah, yo lo hice primero. Eh. En este punto no hay regular, regular nada No hay que balancear nada eh. Cuando llegan, cumplen toda la aventura Llegan al punto final Y cada uno quiere una cosa diferente Y solo tienen una posibilidad de llegar a cabo Lo que quieren hacer Ahí vos como DM Te quedás en silencio y mirás Esperás a ver qué pasa eh, Los jugadores están contando la historia por vos en ese momento Ellos son los que van a decir qué va a pasar De la forma que ellos Consideren correcta eh, no hay, para mí no hay que balancear nada Y ¿eh? ahí simplemente decir, bueno ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? <ríe> es una buena idea Me gusta eso eh, Es difícil de llevar a cabo Pero me está buena idea Nota 122 Una pregunta importante ¿Quién es el antagonista de Anurem? Empieza con Sei y termina con Aiden <ríe> Ah, Kaya no es tan mala El antagonista de Anurem es una buena pregunta Eh... Sí, no quiero spoilear, digamos, pero hay muchas personas con, con intereses encontrados en el medio del camino de los jugadores. Eh, se encontraron varios personajes eh, muy oscuros, muy malos, para los, a los cuales tuvieron que vencer o trabajar para. Eh, pero no sé si... Si todavía puedo responder esa pregunta ¿Quién es el antagonista de Anore? No, no Yo creo que sea Kaiden Pero no creo, no lo sé todavía Tal vez pasa algo similar a lo que dijo Gordon Core antes Que de repente Pachi quiere hacer que Kaiden haga otra cosa y, y de repente Kaiden se roba el barco Y se va por ahí Eso no lo sé, <risa> ya eso no depende de mí Pero si lo llega a hacer yo no le voy a decir que no Los otros jugadores se van tienen que encargar De hacerlo <risa> eh, Vamos a ver bueno, veo que se cortaron las preguntas Muchísimas gracias por pasar hoy eh, No se olviden que mañana tenemos a Nurem El viernes tenemos eh, el jardín de los presentes Estamos en colaboración con Akataka Ya está el primer video subido de eh, Steven Universe Espero que les guste, el sistema está buenísimo Si lo juegan, cuéntenme qué tal Y también vamos a hacer un sorteo con la tienda Zed Así que, bueno, nada, gracias por pasar Vamos a dejarlos con el outro y vamos a ver a quién le hacemos red para que ustedes sigan viendo gente jugando rol. Así que muchas gracias, las preguntas estuvieron buenísimas y nos vemos. Chau.